Es extraño ser un participante desarmado frente a un cataclismo y asumir el papel de observador. La mirada nublada no distingue el horizonte. La mirada nublada no distingue el horizonte. La mirada nublada no distingue el horizonte. Exponer nuestras mentes a las realidades dolorosas que hemos negado durante demasiado tiempo. El gesto definitivo de entregar la mirada. El gesto definitivo de entregar la mirada. El gesto aterrador de ver. El gesto, El gesto aterrador gesto de ver. El gesto radical de asumir lo visto. El gesto radical de asumir lo visto. las epidemias emergentes así como el cambio climático, son antropogénicas, antropogénicas, antropogénicas causadas, por causadas, por causadas, causadas por las actividades humanas. El impacto, impacto humano sobre los animales, animales, animales en todo, animales, animales, todo el planeta el trans trans está trans aumentando el riesgo de dispersión de, de enfermedades zoonóticas. Trans la transmisión de los agentes patógenos y la frecuencia de las enfermedades asociadas tiende a aumentar con las pérdidas de biodiversidad. Con la simplificación a la que sometemos los ecosistemas, eliminando especies y reduciendo procesos ecológicos a su mínima expresión, estamos aumentando los riesgos para la salud humana a gran escala. Caminando a ciegas en una rueda suicida, negando caminando el límite negando suicida, el animal que somos negando el límite caminando a ciegas el somos, obviando el coste de esa rueda ciegas, obviando el coste de esa rueda señalar con insistencia señalar con insistencia dirigir la mirada al límite evocarlo invocarlo subrayarlo evocarlo, dirigir la mirada al límite evocarlo subrayarlo, invocarlo subrayarlo gritarlo. gritarlo. gritarlo. La crisis originada por esta pandemia es poca cosa, al lado de lo que se avecina a causa de la catástrofe climática, la crisis energética y la sexta gran extinción. El gesto definitivo de entregar la mirada. Definitivo de entregar el la mirada, gesto aterrador de ver. El gesto, el de gesto ver. radical de asumir lo visto. Exponer nuestras mentes a las realidades dolorosas que hemos negado durante demasiado tiempo. Las 18 funciones ecosistémicas más importantes para la humanidad ya están en recesión. Señalar, Señalar con, insistencia. con insistencia. El colapso del sistema deja de ser algo impensable o abstracto. Hemos experimentado una de sus etapas. Dirigir la mirada al límite. Las situaciones de excepción se van a multiplicar. Evocarlo, invocarlo, subrayarlo, gritarlo. Señalar con insistencia, dirigir la mirada al límite, evocarlo, evocarlo, invocarlo, invocarlo subrayarlo, subrayarlo, subrayarlo, gritarlo. La mirada vislumbra, se encuentra con el límite, empieza a identificarlo. Duda, siente miedo, quiere escaparse, resuena el eco. Resuena el eco. Señalar, señalar, con insistencia, con insistencia. señalar con insistencia, vuelve, tosuda y el límite emerge sin tregua. El gesto definitivo de entregar la mirada, el gesto aterrador de ver, el gesto radical de asumir lo visto. La mirada que reconoce el límite se sobrecoge, se aturde, despierta una memoria, emprende un camino de vuelta. La mirada que reconoce el límite pasa a habitar el cuerpo. Cuerpo y mirada se recuperan. El cuerpo reconoce el límite, ofrenda su mirada y emprende un camino. El cuerpo y la mirada reconocen el límite, estructuras se desmoronan, los asideros se diluyen. Cuerpo y mirada sobre la tierra, caminan, recuerdan, caminan. deciden, recuerdan. luchan, deciden. Defienden. luchan. Defienden. defienden, eligen vida. Eligen vida.